Somos Murcia, somos Pequeño Comercio En la tarde de hoy estamos con nuestro amigo y cliente Manolo grimaldez Hola Manolo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Gaspar, todo muy bien, gracias <ríe> Pues Manolo, estamos deseando conocer un poquito más sobre ti y sobre tu empresa Cartago Seguridad Marítima, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues en primer lugar mi nombre es Manolo Grimaldes Tengo 39 años y soy natural de aquí de, de, de Cartagena Y bueno, pues contaros un poco que Cartago Seguridad Marítima es una empresa joven que se dedica, como su propio nombre indica, a la seguridad marítima. Y bueno, eh, somos especialistas en, en, en tratar de que la, que la vida humana a bordo de, de los buques eh, eh, sea segura en, en todas las circunstancias. Y Manolo, cuando hablamos de seguridad marítima, ¿de qué tareas o qué trabajos específicamente hacéis vosotros? Desde un simple escritor o un sistema contra incendios, de cara a que haya posible incendio del buque, como una balsa salvavidas, chalecos salvavidas. Radio baliza, radiocomunicaciones, todo el tema de embarcaciones auxiliares, clases de supervivencia, como te digo, todo lo que tiene que ver con el, la seguridad de la, de la vida humana en, en, en el mar. Y bueno, pues somos la única empresa de la región de Murcia que hace su este trabajo y, y la verdad que, que estamos, estamos muy contentos de poder dedicarnos a ello, porque gracias a ello hay mucha gente que, que tiene su vida a salvo cuando estamos en el mar. Y Manolo, ¿qué tipo de, ¿sobre qué tipo de embarcaciones trabajáis? ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes? Bueno, nosotros eh, trabajamos con, con un alto, alto espectro de, de clientes, desde el mercado deportivo hasta el mercado profesional, eh, desde el pequeño usuario que quiere ir con su pequeña embarcación a Ibiza a pasar unos días o simplemente que quiere llevar eh, todos los equipos de seguridad acorde a la normativa en, en aguas en agua regionales. Eh, por otro lado, también trabajamos con el sector marítimo pesquero con, con estamentos públicos. Estamos especializados en trabajar con estamentos públicos como Navantia, eh, Arsenal Militar, eh, Salvamento Marítimo, eh, Instituto Social de la Marina. Todos estos buques pues eh, tratamos de darle eh, un servicio de revisión y garantía de servicio para, para que puedan eh, navegar con total seguridad. Todos ellos como Uh -huh. Manolo, ¿dónde, ¿dónde están vuestras sedes? ¿Dónde, ¿O qué área de actuación tenéis vosotros? Sí, bueno Gaspar, me alegra que me hagas esta pregunta porque bueno, aunque te he dicho que, que estamos en, en Cartagena y eh, somos los únicos de la región de Murcia que, eh, que ofrecemos este tipo de servicios nosotros estamos ubicados en el polígono industrial Cabezo Beaza, pero eh, ahí sí tenemos la, la sede central pero además tenemos eh, otra, otra sede en, la, en Andalucía, en la provincia marítima de Almería en, la, en el polígono de, de Viator, ¿vale? una pequeña localidad que es cerca de Almería, y que ahí podemos dar servicio también a todos los buques, sobre todo pesqueros, que, que allí necesitan servicios de seguridad marítima. Y ya otra cuestión más relacionada con el mar, pero bueno, dentro de que estamos hablando de seguridad marítima, pues creo que viene, que viene al respecto, porque dada la situación actual, de, en concreto del mar menor, pero en general de, de todos los océanos y, y la mar en general, por el tema de la contaminación, ¿Cuál es tu punto de vista sobre este aspecto y cómo crees que se podría mejorar? Bueno, pues aquí en la, en la región de Murcia se puede decir que tenemos, tenemos dos, dos mares, ¿no? Eh, el, el mar mayor, como llamamos aquí, el Mediterráneo y el mar menor. En cuanto al mar Mediterráneo o al igual conjunto global de océanos que, que están en nuestro precioso planeta, pues eh, desde luego queda patente que los plásticos de un solo uso, a lo uso pues, están contaminando de manera de, de medida nuestros océanos y a un ritmo ha eh, pasado agigantado. Creo que se debería hacer algo por parte de la comunidad internacional para frenar este tipo de vestido y cualquier tipo de vestido hacer mar, por supuesto, minimizarlo. Y en cuanto al mar menor por supuesto, pues que deberíamos, deberíamos llevar a tratar de entre todos que, que, se, que haya un desarrollo sostenible acorde a los recursos que tenemos y a la, a la diversidad de... de, de ...de paisaje y de, y, de, y de recursos naturales que tenemos en la región de Murcia ...que debemos cuidarlo y conservarlo porque es un, un tesoro que, que es de todos. coincido uh -huh. plenamente contigo Manolo, y un tesoro en todos los sentidos... ...tanto a nivel natural y como, como el entorno, es creo, algo maravilloso... Como, ...como una fuente de riqueza muy potente para, para, toda, la, para toda la comarca o toda la región. Eh, y por último Manolo, sí me gustaría también conocer tu opinión... ...sobre esta crisis que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, económica y que diera, bueno, lanzar un mensaje de ánimo, de concienciación a, a todas las personas que nos están viendo ahora. Hombre, pues el mensaje de ánimo es que, que, que la sociedad española es una sociedad fuerte. Somos una sociedad con una, con una, grande, una gran característica que, que común, que es la, la solidaridad, la fuerza, el tesón, la pasión. Somos gente apasionada y esto, esto nos debe ayudar a que entre todos podamos superar esta, esta pandemia. Por supuesto que, que mi consejo es que todo el mundo guarde distancias de seguridad, que mantenga todas las medidas disponibles de, de, de, de, del, del virus y, y por supuesto que, que tenemos que, que echar una mano entre todos para pasar pronto esta pandemia, que pronto haya una vacuna, que pronto volvamos a una verdadera normalidad y se reactive toda la economía porque estoy seguro que tanto en España, en el mundo como por supuesto en la región de Murcia hay muchos pequeños comercios que lo están pasando muy mal y, y, y deben tener todo el apoyo de todos los estamentos. Pues seguiremos luchando unidos, Manolo. Muchísimas gracias por tu aportación, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y no sé si tienes alguna cosita más que añadir. Bueno, Gaspar, simplemente agradeceros esta oportunidad y por supuesto también agradeceros esta gran iniciativa que tenéis de involucrarnos a todos un poquillo en, en vuestro proyecto. Muchas gracias. Pues Gracias a ti, Manolo, de nuevo, como te he comentado, por, por tus palabras y por estar aquí con nosotros. Y esto es todo. Eh, Seguidos pidiendo vuestro apoyo y ayuda para esta iniciativa, para Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.